Tres personajes de Marvel fueron captados por Google Iron Man, Pantera Negra y Hulk fueron captados en una plazoleta de diversiones en Chessy. Chessy es una población y comuna francesa ubicada en el departamento de Sena y Marne, en la región de Isla de Francia. Se encuentra cerca de Disneyland Paris, un parque temático y complejo turístico muy popular. La comuna de Chesy tiene una población de alrededor de 6.000 habitantes y es conocida por su ambiente tranquilo y pintoresco. Estas son las curiosidades del mundo captadas por Google Mapsers. Gracias por su visita y su tiempo. No olvide seguirnos en The Todito News.